Siempre me voy a preguntar ¿Por qué vale tanto la pena vivir en el país en el que se supone que estás tan orgulloso? Bueno, no estoy orgulloso de mi país Para mí la patria es un invento No estoy orgulloso de de nuestra cultura, ni de que la gente haga artesanías en la calle. No me gusta Guadalajara por este, sus gobernantes mediocres ni por la absurda realidad en la que nos tratan de meter. Me gusta me gusta Guadalajara porque Aquí viven mis amigos por la libertad de expresión que aún tenemos Me gusta Jalisco por los camiones que tenemos y los paisajes que podemos ver en ellos Me gusta Jalisco por su gente que dice lo que piensa independientemente de si sea Listo, estúpido. Me gusta Jalisco por por el español que utilizamos. Aquí peguéis los responsables, güey. Ya te calles. viendo, mames, Los únicos. Ya Bueno Todavía me gusta Jalisco Porque Si quiero Puedo Salir a la hora que se me pegue la gana Y caminar por ahí